Vale, este es el padre Vale, ya tenemos Este es casi el final boss, gente, no puede ser el final boss El final boss es Felicia Vamos a ver qué pasa Su que rápido se hizo de noche Dios, escucha su canción, hijo Yo, En lo que se ha convertido Seguramente sea pollo, eh Esta es la última frontera La última oportunidad Bueno, de la choice Esa oportunidad Lo único que nos separa de la divinidad Es una gota de sangre Es de ah, es sangre pura, ¿no? Virgen, entendido, eh Y mi amigo Rampi Bardo de mañana tiene fiesta No, campeón, en Chile no tiene fiesta Pero él ya está en vacaciones de verano allí Realmente, al igual que Sarai, que le queda poco eh, Al igual que por supuesto se vaya salió también Pero son las vacaciones de verano por allí Estará ahora mismo jugando al Fortnite, puede ser O se habrá quedado dormido el pobre O sea, que ahora mismo supongo que se acostará más tarde Allí todavía es tempranillo, en cierto modo Tendré que matarlo ya, tío Vamos a matarlo ya. A ver en qué coño se transforma. O sea, como pegue puteazo solo, seguro que tiene dos fases: una de humano y la otra de, de bicho, de vampiro. Y nos quedaría una, una zona solo. O sea, el, su padre es el vampiro más mierda del mundo, pero la niña es el, el personaje machete de todo el juego entero. Y es quien le da vida, por decirlo de algún modo, a alguno de estos bichos. Sobre todo al padre del pibe, ¿no? Como habéis visto ahora. Una fumada, en verdad. El lore está guay, ¿eh? Guay, wow, es que me perdí la mitad. Normal, y aparte el juego es bastante. He de decir que es bastante extenso. Pensé que tendría aproximadamente unas 10 horas Pero me equivoqué, no tiene 10 horas ni de coña Bueno, 10, ya me entendéis, unas 15, 10 Algo normal, al fin y al cabo No le puedo pegar en esa posición ¿No le puedo hacer daño? Ah, porque tiene la furia esa extraña, ¿no? De titanes, qué cojones Un tiro y le pego ahí Vale, ahora sí que sí, ¿no? Coño, me cubro No me hace de nada No puedo pegar, y yo no le quito vida Dios, le baja muy poco eh, ese Reyen, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Enorme, ¿cómo está yo también? Eh, Juan y, y Reyes, como he dicho, hacía muchísimo tiempo, no habría con vosotros Bueno, desde la inflación de Twitch, ¿no? Que por supuesto estaba superinflado el puto Twitch, macho Y también lo tiene Campeón Ale, tú y tienes el, el, el tercer capítulo de Level Web, lo que pasa es que no ha gustado mucho, YouTube no tanto, o sea, ha mola mucho más en TikTok, creo yo Hace mucho que no te veía, bastante, coño, diría que por lo menos, bueno, medio año aproximadamente pero hoy es normal también, vuelvo a repetir Ahora mismo es normal que todo el mundo, pues, esté entre, Tener mucho tiempo libre, eh, finalizar Todo eh, lo que tiene pendiente en los estudios Y por supuesto, como ya sabéis Siempre, pues, eh, trabajar, ¿no? Obviamente, la vida Es trabajar, a punta para ahí. ¿Cómo estamos, Super Reyes? Segunda fase, gente Doctor Otopu, ¿os imagináis que no me deja aquí? Y yo, Doctor Otopu, ¿eh? ¿Qué cambiado está el Spiderman? Vale, quito Más vida, ahora no tiene escudo, gente, más fácil Me tira ratas, tío O calaveras, me flipa ¿eh? Guapo, ¿veis? Pero es mucho más fácil, por supuesto Este boss que la zona de antes, tío, por lo menos Es básicamente, como ya sabéis, pillarle el rollo Eso me revienta, ¿eh? Por pillarle el rollo básicamente a las C, tío, ya después de eso, va como la seda Ahí, ahí Pasa tres pollas de mí, ¿eh? Dios, no vean, ¿no? ¡Hostia, qué rango! Gente, ¿y mi minigun? A ver, ¿le puedo hacer? dios Le quita bastante, gente ¿eh? No es coña, a ver, a... obviamente No está mal, podría ser peor Hostia, que iba para los lados, me pongo vida ¿Me cubro? ¿Puedo cubrirme? ¿Lol? ¿Lol? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bugueo? ¿Bugueazo? Vale, vale, vale, súper fácil Ahora, tío, vale, le pegamos con esto, le tiramos la dinamita Dios Increíble eh, Yo salí eh, de clases eh, eh, En octubre y enero, hostia ¿Y cómo está yo? O sea, a ver, también es cierto que por supuesto es eso No habéis tenido tanto tiempo como antes Pero por supuesto estoy seguro que os ha ido guay Porque hacéis muchísimo foco ya sabéis que soy muy responsable, tío. Solo es que me mola muchísimo de vosotros y vosotras. Realmente hacéis foco. Y es lo importante en la vida, ¿no? Tener ese tipo de. Mierda. De definición, tío. Al fin y al cabo, pienso, ¿no? Ahora es cuando hace lo del gas. No puedo morirme, tío. Me cubro. Mierda, me muero. Me muero, me muero. Me muero. Uf. Uf. That shit is really nice. No sé dónde coño está, pero bueno, me suda la polla. Estoy escuchando como los toques. Está aquí, tío. Madre mía, qué dificultad. O sea, yo, Paranoia terrible, eh. Puedo. Vale, no. Madre del amor, hermano. LOL. Mal vale, aislado, lío. Última fase. Joder. ¿Y eso? Me ha puesto toda la vida. ¡Lol! El Vladimir, tío, del League of Legends, ¿Qué cambiado está. ¿Qué cojones hará, gente? Me alegra hablar contigo, Reyes. Y bueno, Juan también, ¿no? A ver si. Sí. A lo mejor ya estaba en un anuncio o algo. Feliz casi de Navidad, literal, qué alegría. Te lo prometo corazón que me encanta esta puta fecha del año. Sobre todo, eh, Reyes, porque eh, me transmite a, a cuando era pequeño, tío. O sea, me flipaba muchísimo. Es decir, ahora eh, de mayores es totalmente diferente. Hostia, que me revienta, gente. Qué potra. ¡Wow! ¡Y you! Uh, está abusando del rango infinito de esa vaina. Un momentito, esto es casi el final del juego. O sea, quiero terminarlo ya. Buah, ha perdido demasiada energía, ¿eh? Energía. Doctor Octopus, literal. O sea, es un puto Doctor Octopus de Spiderman, ¿eh? Y felices Paco igualmente. O sea, me parece la polla porque estas navidades vamos a hacer. Me mata. Joder, espero que me... No, tío, dime que estoy aquí desde el tercer punto Porfa, sí, Dios Qué bien, hermano, ya me, ya me jodería, tío Ya me jodería a mí no ponerlo desde el tercer nivel O sea, son tres fases, tío, de boss Menos mal, chaval Mierda, mierda, la ha cagado, tío, me he puesto nervioso ahí ¡Ah! Debería haberle tirado dinamita Bueno, no pasa nada, no obstante, está bien Increíble, como en el God of War No es decir que yo, o se lo. hostia Ahí viene la fase el God of War tiene Tiene el, el maldito Dean Como fase de morir Y, y otra vez No, de nuevo eh, Por supuesto Lanzarte En la stage de antes Si le da la dinámica No he dicho nada Y también espero Por supuesto Que tengas una buena eh, fiesta Super rey Y me alegra un montón De nuevo hablar contigo Coño Desde la inflación De, de, de Twitch y de Fortnite Como dicho O sea Que fue súper diferente no Y raro al mismo tiempo Ya sabéis ¡Guau! ¡Wow! Hermano Eso de la rata está roto Y yo cómo lo esquivo Churra O sea ¿Cómo coño esquivo eso? Haciendo un ataque Vale tengo que hacerlo bien, tío Tengo que hacerlo bien, tío Y que entiendo también que ahora mismo tengáis menos tiempo para... Ya me entendéis, ¿no? Consumir, tío, al fin y al cabo Vale, esto, escopetazo Dios, ahí le he quitado bastante vida Estoy worth it. No hace nada cuando hace eso Vale, creo que lo que voy a hacer... Esto es lo de... sí. Si me como, me como si me como el primero, me como todos Porque no me da tiempo ya que me quita bastante time Como unos 3 segundos Ya, que, ya casi cumplo año Eh, ¿en serio? Ese rey, dentro de nada es tu cumpleaños Dices entonces Qué guay que sea casi Navidad, ¿eh? ¿no? O sea... ¡Puta! The... Tío, no, no comprendo eso. Supongo que tendré que tirarme hacia adelante ya por él, ¿no? Me da igualmente, cabrón. Vale, voy a intentar hacer esto. ¿Cubriéndome? Es que si me cubro solo, no me deja. Lol. El 24 de... El, el, menor, el 24. Qué bien, o sea, ¿eh? Hey, ¿Cuántos hace? Super eh? Hijo de puta, el bicho. Mama vida. Ah... Mía mía, mía, mía, mía, mía, mía. ¡Wow! ¡Wow! Toma, cabrón, te pongo la dinamita ahí. ¡No! Vale, vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo. No quiero hablar muy alto. ¿Por qué por bocazas? Siempre me pasa. ¿Qué? Vale, ¿y si hago esto? No le ha hecho nada. La madre que me parió, qué fase es esta. ¡LOL! ¡LOL! ¡Qué guapa la puta fase! No me da vida, ¿eh? no me da la vida, no me da la vida, me muero. Me muero, me muero, me muero. Sí, tío, con la rata. Papá, eh, para gustos colores hay gente que consume Twitch Y gente que eh, será que gacho A ver, es normal también, ¿vale? campeón Pero te lo prometo que se nota muchísimo Que tampoco no pasa nada, obviamente eh, Seguiremos creando contenido en Twitch, pero Con mucho, con mucha más eh, paciencia ¿no? Obviamente antes escalabas que flipas En dos putos segundos, con cualquier puto juego Que eso era lo guapo, tío, o sea, el poder escalar Con, con lo que te saliera de la polla Por ejemplo, este juego seguro que escalaría Porque hay dos Se te pira, eh No me jodas Tío, me deletea, chaval Le voy a meter con la minigun. Me da igual si me mata porque yo ya estoy hasta los huevos del boss este, tío O sea, yo, hermano, me estás diciendo que no me lo puedo hacer Porque tiene un decoy Un recoil ridículo Vale, voy a esperar a que me hagas ataque, coño Qué fantasmada, eh O sea, Dios mío Bro Es que aunque me cubra, me quita vida eso Increíble ¿eh? Eso es una fumada Lo de las ratas es una fumada que te cagas, vale, O sea, es flipante Súper raro Y yo, además, que no son de coño está A ver, entiendo que sea el padre del, del protagonista Tengo que hacer esto, me muero Entiendo que sea el padre del protagonista, tío Pero se pasa un huevo y parte de otra Fuera de coña, esto no es normal, chaval Me voy a morir, eh Fuera de coña, me muero ya, eh Me muero O sea, esto es lo de Dios No, estar, tío. no quiero saber cómo Felicia, tío Quiero terminar hoy el juego, la verdad O sea, espero que venga ya el final boss Y que no tenga una stage Si tiene una stage, me voy y ahora ya al Valorant Paso y lo terminamos mañana, se está haciendo demasiado Denso, no está mal el juego, pero tío Se está pasando, hijo de puta Vaya, venga, sí, dame con la rata Vale, entiendo el truco que es eh, No sé, nada, ¿no? Joder En serio No puedo, no puedo lanzar esa mierda ¿eh? O sea, no puedo lanzar esa mierda, lo del flash Lo tengo que hacer cuando caiga al suelo, cuando termine este ataque Bro, ya Más mierda Es que se me va, porque tengo que hacer, tengo que pulsar tantos botones Al mismo tiempo que madre mía y no me da vida, ¿no? Me cago un solo. Su... Madre más me muero, gente Dios Y si es el padre... Eh, y no, el tío eh, está... Eh... No, no, es su padre, es su padre Es su puto padre transformado en vampiro eh, Castlevania 2.0 Symphony of the Night Madre mía Vale, lo voy a hacer ahora, gente Paso, tío Paso Y ahora, tío, paso mano no sé La minigun creo que es la táctica Yo para esta fase Porque si no... Vaya, tela... Me acaba de meter y yo... No, no, no, no sé, no, wey, tío O sea, rarísimo, no, me como ese Vale, aquí le puedo pegar un rato Vale, vale, vale Pues está bien, eh, está bien, coño ¡No! de puta Vamos a huevos Vale, última fase, no, no, eh, ¿dónde está? Me raya, tío, o sea, como no sé dónde está allí No, ratas, no, tío Es que no puedo, no puedo esquivarlo, tío No puedo esquivarlo ¿Cómo coño se supone? Es que no puede ser Bro, bro, que dices Hostia, él ha quitado mucho eh, con la eh, mini Sí, con la minigun tengo que, tengo que objetivizar ahora, campeón Y a ver O sea, sería esto Granada Y esto aquí A ver si sale Bueno, en verdad es que le, le vacío Que flipa No sé, me parece súper denigrante que, que el final boss te haga esto Tengo que tengo que llegar a esa fase Alex con toda la vida O sea, bueno Con toda la vida Y con, con todo el, el dash es que al no tener la fuerza. Ah, lo tengo que hacer. La, fu... la furia espartana puesta, o sea, desbloqueada, pues es complicado. ¿Me da vida? No me das vida, ¿no? Voy a pegarle, gente. Va, ahora me va a hacer esa mierda, ¿no? ¡Mierda! ¡Veis aquí ya estoy jodido! No tengo vida, gente. Vale, no lo voy a perder de vista, eh. Bueno, a lo mejor me pierdo. ¡Mierda! ¡Ah! Increíble. Y yo, es que se pasa un huevo el puto... el puto final del juego. Se pasa, tío. Va, mirigan. Tío, que a lo mejor me lo cargo y toda. ¡Ah! La vida. Última, última fase, tío. Es ese, ¿eh? No, es ese, tío. Váyatela. Vaya. Sí, me, me muero, me muero, me muero, tío. Me muero, me muero. Me muero, me muero, me ¡Uh! muero. Increíble. No me muero por la puta potra de Dios. Espero que explotes, cabrón. Espero que explotes y. No me jodas, tío. Joder, la última fase. Estoy jodido. Vaya. Vale. No me jodas las ratas, es que mirad las putas ratas, chaval. Vaya, es que tío, ¿cómo para adivinar el que va, hijo de puta? Me muero, gente, vaya tela. Me ha muerto, tío. Qué buen try para. Vaya tela. Furia espartana, eh, eso no es eh, de todo Sí, aquí lo tiene también. Grande ese rey, tú puedes, súper complicado, la verdad, no voy a, no voy a mentir, rey y Alex, súper complicado, tío. O sea, en plan, rollo. Eh, y mirad ahora, cómo va a ser el Final Boss, eh. Increíble. Pi, pi, pi, pi, pi. Eh, Peyedi pe, pe, pe, completamente. Me ha deleteado el hijo de la gran puta. No, no pude, no pude. No sé cómo, no sé cómo esquivar esa, esa fase. Poniéndome debajo suya. Es que siempre me da, tío, mira. Como que me busca, ¿eh? Vale. Ahora es cuando puedo abusar de él, tío. Puedo reventarle. Voy a reventarle la puta cara, puñetazo. Mido, eh. Me da el final, literal, eh, Alex y Rey. O sea, tengo ganas de, de ver cómo es el final. O sea. Que sé que es Felicia Seguramente la niña que os he dicho que es la que ha causado todo esto Pero bueno, al mismo tiempo se, se le pira Hostia, era el ataque ese Mierda, ha muerto, gente eh, uf. Vale, no tengo No tengo nada que hacer No tengo nada que hacerle, dinamita Si puedo, ¡no puedo! ¡Coño! ¿Está detrás mía? ¿Eh? Vale, me nigan, gente Hostia, la rata, ya morí Vaya, me y yo, ahí Me cago en la puta Se me ha, se me ha cambiado Vale, vale, vale, entiendo que me, me, me... Y que no me dejas O sea, vale, no te has caído ¿Dónde está, tío? No me jodas ahí ¡Corre! ¡Corre que me lo hago! ¡Cono! Hermano, en su último trato malo lleva 20 eh, minutos con este eh, Con el boss, eh, se puede tirar eh, ma No, hombre, esperemos que no o sea, Es más fácil, ¿no? Obviamente que el den al final, a ver, obviamente Me costó Malenia, ¿no? I am Miskala, the players of Malenia pero ya está, ah lo tengo, lo tengo Alex y, Re y Reyes lo tengo, lo tengo, yo creo que sí Sería, no sé, qué raro de cojones Esa fase, tío, ya está me ¿Dónde sale allí? La vida me la voy a poner, mira Vale, ahora Ahora tengo que aprovechar y pegarle Es pillarle el timing, la verdad, Dios se me ha dormido la pierna ah, ah, ah. Vale, ¿se va a poner cheto qué pasa? Se me ha dormido la puta pierna, no me jodas Vale, hace lo del flash eh, uh, mierda la fase esta qué asco de, de puta fase que yo chaval qué de, qué de fase tío voy caminando por la calle tío viene de fase o sea bro se te va la pinza maní va si me necesito el flash eh. es que la fase final te dispara eh. a ver que esa es la cosa me dispara por todos lados no tiene sentido bueno y esto ya tampoco tiene sentido vaya o sea aquí le tengo que pegar le tengo que pegar con el flash pero si me da tiempo en serio, tío, por un, ce... por un segundo Necesito el flash, el flash es lo que tengo que cargar ¿Os sabía hacer, flash, vale Salgo aquí, le meto aquí, minigun Minigun apunta punta pala, explota No ha explotado, no sé por qué Bueno, ahora ha explotado, buena hora, hijo puta Vale, minigun, esa, sido... esa ha sido muy buena Esa la tengo súper tameada. esto No sé ya cómo esquivarlo, tío, si yo soy sincero No tengo ni puta idea cómo esquivarlo, tío Vale, a ver A ver si se puede, yo la verdad que creo que sí Voy a tres cardear Alex y, y Rey. Se me ha dormido otra vez la pierna, coño Voy a ahora al máximo exponente Me hace coquilla la puta pierna Vale, Dios Sí, sí, chupa una polla Le quita mucha vida He sacrificado muchísimo Muchísima vida ahí Y... Mierda Uf. Vale, ahora sí que sí, eh Gente, ahora sí, ahora sí me lo hago ¿Por qué, coño, me...? Hace tantas coquillas la puta pierna dormida Vale, ahora Mierda, mierda No he podido quitar vida, tío ¡Ah, ¡Dinamita! ¡Dinamita! Me cago, me cago en la madre que le parió. Está muerto, gente. Está muerto. ¡Bien! Lo bugueado, lo bugueado, Alex y Reyes. Increíble. ¡Ah! GG. lo ¡Logro desbloqueado. Eh, derrota a William Rendier, eh, el puto padre. El try Harder, eh, ¿por qué te tiras hasta eh, las 10 eh, con la fase final? Esperemos que no, eh, esperemos. Dios, yo lo está. Bien, menos mal. Podríamos haber logrado grandes cosas, hijo mío. GG, vamos, menos mal, Reyes y Alex. ¡Coño! ¡Al fin! He bugueado la última fase, la de los birros La he bugueado completamente, me cago en la leche eh. Es rarísimo, tío La metamorfosis del padre ¿eh? De, eh, terque, Tu terquedad te, No te bastará para llegar hasta ella Carmine de, la, eh, Detendremos antes de que llegue ah. Te He enseñado bien Después de todo, hijo de puta Era como el presidente de esta eh, sede como Lo tenéis en, lo tenéis en Youtube, ¿eh? todo el juego completo Menos lo de hoy y el capítulo eh, El capítulo que me queda por subir, ¿no? He's dead, bro. He's motherfucking dead, eh. ¡Chist! No tiene padre. Una cerilla, tío. Lo va a quemar, en serio. Una cerilla de metal. <risa> ya nos vemos, ¿no? Con ¿no? Venga, a, a la última fase. Nos queda solo la última fase y terminamos el juego. No sé si te haré hoy o no, irnos ya lo malo. Lo puedo dejar para mañana, pero me da toda la pereza del mundo. Literal, eh, tener que, tener que hacerlo mañana O sea, ya como se me ha metido la cabeza El golpe, ¿será la última fase o no? Es que no me quiero entretener más con el Every West. Mañana, es que llevo, llevo una hora y pico eh O sea, bueno, casi dos horas llevo con el puto juego ¡Poti! En el final del juego, espero que lo, haye, que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Pero por supuesto que no os hayan pachado tanto mí <risa> de puta la Felicity, eh Cuánto malero de que estéis aquí para apreciar Este gran avance Ah, la niña decía que o te modificabas, te adaptabas o no evolucionabas, ¿no? O sea, evolución o nada, ¿no? Hija de puta, ¿eh? Se cargó a nuestro padre, ¿eh? ¿Qué, ese poder o oh más en todo el pecho, su perra Ha partido la cara, ¿no? He intentado hacerte entender que para construir algo nuevo eh, tienes que demoler el pasado, ¿eh? Tus estúpidas ambiciones me, ha, me lo han revelado todo, tío. Apuesta a mi padre contra mí y contra eh, todo aquello que quiero. Un destino eh, peor que mucho que la muerte, eh. Igualdad, eh, completamente. Guantazo que flipa que la han metido. O sea, a la niña. Aquí, aquí, aquí lo tenéis. Va a mutar seguro, tío. Porque la niña decía, o, o evolucionas, o sea, mutas y evolucionas o nada. ¿Eh? Vale, niña en promedio. Una niña vampira, ok, que tendrá unos 15 años. Y yo, estamos jugando la escala. De verdad, eh, desbalanceado Desbalanceado ahora Es que, tío, mirad lo bien que le quita la minigun. Pero es que si te dejase Si te dejase más tiempo sería la polla Pero como no lo deja, pues eso Mirad qué rápido se acaba Ahí, y, vale, eso siempre es vida La voy a dejar parmeada, va Oh, mierda, la cagué, la he pillado He pillado la vida, tío Vale, creo que lo tengo, gente, creo, eh No es coña, creo que lo tengo Esa me la comido igualmente, pero Por lo menos decir que solo es ese golpe el que me como De momento, claro, ya está Ah, es muy aburrido el boss este La mecánica no me gusta, es L1, L1 todo el rato O sea, perdón, R, R1 Aquí hago esto, me ha dado igualmente, putada Eso es esto, es esto Y ching, en el centro Tengo vida, gente, ahí tengo voz de vida Va bien, lo tengo A ver si, mierda, a ver si de hacer que iba a decir Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow y JPJ La vida aquí atrás, gracias La granada ¿La tiene que explotar, ¿no? Ok, se la ha comido Yo también, y esto, vale, lo hice por mi huevo que me lo hago hoy, compadre O sea, da igual cómo te ponga, Julio, Felicity Chúpame la pinga, para acá la minigun Aunque son poquitos, tío Está bien, creo que lo tengo, el, creo que tengo el trade, eh Creo Vale, este, ya tengo todo su movimiento Me sé, todo su movimiento, este es el que debo de esquivar más, gente Y esto es para adelante, ¿no? Vale, y ahora es el pan en el suelo Pan en el suelo y el chin En el aire, para la vida, ok, lo tenemos, gente Lo tenemos, lo tenemos, hay Gareth ya decía yo, más difícil que el del rim, más difícil que el del sol, no puede ser, guachín. Oye, oh, te lo resumo así nomás. El boss infiernal Oh, ¿y esto? Ah, no me ha hecho el chin, tengo que pillar la vida, gente. Me muero. Segunda fase. Hermano, que te va a hacer más grande encima. Más grande, más peligroso. Igual voilà. Voy a morir antes. Espero que tenga checkpoint como el padre, compadre. Porque si no. ¡Madre mía! Entiendo que ahora, ahora sea la fase más reventante de la cabeza, ¿no? Nueva fase evoluciona, exacto. Es que la niña. Dios, se está descoyuntando la cabeza, ¿la habéis visto? Están dando. Una jirafa. Campeón de Madre mía, es un behemoth un, un ser mitológico. La concha de la lora, pelotudo. Vale. ¡Dios! Más rápido, joder, y más violento, ¿no? Le digo eh, a mi abuelo, eh, no me gustan los toros, mi abuelo, eh, le ponemos una falda. Será. A mí la verdad es que siempre me ha dado como cague de pequeño. Rollo, la sangre, el toro ahí muriendo, tío, o sea, es como. Me cago en mi puta vida, me he distraído, tío, lo siento. Pero, ¿qué sería de mí sin paciencia para los videojuegos así, tío? O sea, rollo, hermano, copias a, a un juego de Front Software pero no llega no te... no le llega ni a los pies. Hermano ni a los pies le llega. Además, quisiera tú estar un... al nivel de un juego de Front Software bro. Ya, esto me lo ha demostrado. Dar Sol tiene un sistema progresivo evolutivo, tío. O sea, que evoluciona básicamente a la hora de jugar. Pero esto no, tío. Melenia y Jude, Vamos, Malenia. Hay a Miquela de Blaze o oh, oh, Malenia, campeón, el Lobo Madre mía, se quedaba corto. Es que encima, vale, el juego, el juego juega aunque tiene 20 fases diferentes, campeón. El Lobo. 20 fases diferentes, compadre. Es que de verdad, ya lo que hace falta es que el personaje principal tenga un rocket. Y ya estaría, bro. Y ya estaría. Madre del amor vergoso. No mames, güey. Me quitas vida. Necesito la vida allí. Vale, se va a poner a la huerta. No se va a poner a la. Sí, ya va a hacer eso, gente. Necesito el flash, tío. Joder, más vida. Más vida quiere. Vale, hace eso. Hostia, lo estoy esquivando todos No me lo creo. Son cuatro. Mierda. Pues mira, lo he esquivado. Dinamita, hija de la gran Berriki. Guau, guau, guau, guau, guau. Voy, voy, voy, voy, voy, No me jodas. No me jodas, chaval. Que mi mejor tray me vas a matar. No te lo crees ni tú, chacho. Te voy a partido la cara, Felicity. Tercera fase, ¿no? O sea, yo. Tercera fase. Y ni eso, compadre. No ve si tiene pelo y chacho. Un momentito, vamos a ver dónde se sitúa. Lo voy a hacer ya, gente. Esto ya tiene pinta de que no aguanto mal, macho. Se va a poner a dar vuelta, eh. Hostia, me he equivocado. Si ahora me mata, es una putada terrible. Mierda el fuego. Vale. Vale, vale, va a hacer eso. Yo ya le he pillado el rollo, vale. ¡Ah! Y el cuarto aquí. Ok, ya lo tenemos, gente. Ya está, ya está, ya está, ya está. Easy, eh. Todo lo fácil lo veo fácil, gente, lo veo fácil Granada Ah, quítate aquí, güey No mames, güey ¿No le explota la granada o qué pasa? Ah, eso perro, judío Vale, no he podido pegarla ahí, pero bueno La concha de la lora Vale, tengo una de vida Vale, aquí a la izquierda Dios, Dios Una más, ¿no? Asqueroso Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tercera fase, gente, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Un flash, en breve Vale, ya, flash Minical Tercera fase, por favor Para un checkpoint Ni de coña Increíble Si este juego no tiene checkpoint Nadie sabe hacer juego Tienes que ser chuzo montero, tío Pero eh, no es tan complicado Como el rabo alienígena O el gusano del de, inframundo eh, Lo que sí es eh, Muy frenético Es eh, literal, eh el Grande ese aplauso, ese Es el lobo Es super loco Es muy frenético Es cierto que lo de la Hostia Lo del bicho churra Fue un goñazo Porque mezclaba muchísimo más LOL Muchísimo y mezclaba muchísimo más eh, Bichos, ¿no? De por medio Era más complicado, yo en cierto modo Pero pienso Que este bicho Lo que Lo que tienes es que es molesto, ya está Es muy molesto Súper molesto Y que tengas que jugar Sin objetivizar, no me gusta Para nada Cada vez menos vida Menos mal, campeón eh, A y Aries Que joder, macho Tiene cojones, ¿eh? No vea cómo tiene lo tuyo Si te parece el kinderhead, churra Gente, tengo que Mierda ¡Ah! Vale, flash tengo que pegarle. Ves para acá, que te voy a partir por cráneo, perra. Dios. ¿Cuánto de grandes ha hecho la niña? Dios, qué guapo cómo le está curtiendo la puta cara, loco. Vamos allá, vamos allá. Felicity, eres una cacho de perra. ¿Sabes? Que lo sepa. Dios, mada, guacho, madre. ¡No! ¡Ah! El de me muero. ¡Sálvenme, Jesucristo! En la vida. El Kindle Hearts eh, no está complicado. El... Eh, la... La conciencia latente no está eh, complicada como este boss La verdad es que es empachoso zanaflow Flow a de el y luego empachoso Muy empachoso, no, te, no voy a mentir Es que ya de por sí vosotros lo estáis o sea lo estáis viviendo en vuestras carnes Viéndolo, pero joder, El que lo juega, lo juro que no, no lo estoy pasando para nada bien No me parece un boss divertido Ni de coña, para un final boss, no Lo veo como un bicho toca pelotas Madre mía, un bicho más toca pelotas y ya está Y eso Hermano, ¿qué me quieres sepultar aquí contigo? ¿Qué te pasa? Explota hoy o mañana, no explota Flash, escopetazo ¡Puintazo! Me cago en 10. Puñete. ¡Puñeta! En el cráneo. ¡Bruh! Vida, vida, vida, gente. Vida, vida. Círculo ya. Estoy partiendo el mando para darle al círculo, compadre. Vida. Gracias. Vale, ahora me va a hacer la fase de. No veas si tiene pelo. ¡Aaah! No me ha dado. Vale. Tiene que ser ahora cuando lo haga, ¿no? Ahora es cuando lo hace chin. Vale, sí, se lo hemos interrumpido. pegarlo Vamos. Una dinamita más. No solo está el terreno. Te puede ir al carajo, amiga Samira, que te voy a empezar a llamar Samira Pero a ver qué hace, churra Vale, izquierda Derecha, bueno, de iglesia Derecha, ahora Izquierda, eh, ¿qué más? Toma, soy hija de la Gran Berriki ¡Cómo! ¡Ajá, Dinamita! ¡Gente, mi ¡No veo nada! ¡Dinamita! ¡Mirigón! ¡Uh! ¡Let's go! quien vive en los puños de la muerte del mar toma del iron head por fin gente, hasta luego videogame flash flash flash otra vez animación y ¿eh? espero que lo hayáis disfrutado a tomar por culo felicity vamos a grande sabezar y de verdad estoy llorando con el final boss ¿Eso que es? la capilla sixtina por fin uf vaya tela Tan va a hacer y el love Gracias, cachorro, es muy duro. A ver, cuando un boss, un final boss del juego, de un juego me gusta su dinámica, yo disfruto como vosotros de la, de la fase, pero si tiene tantas fases, se me hace muy complicado. Let's go. Se, eh, se ocupió un eh, titán de Chingeki en la skin, ¿eh? O sea, sí, en verdad sí, eh. parece la, la paya esta de las mandíbulas que lleva la jaula, ¿eh? Esa, esa titán, ¿eh? O por lo menos no sé si lo decías por esa, pero me, me recuerda, ¿eh? Rentier, ¿serás cabronazo? La situación está bajo control, señor Por fin eh, se ha dado un buen uso eh, de los re a los recursos del instituto eh, Solo eh, se necesitaba una eh, gestión en condiciones ¿En serio? Me alegro que un día es un pan, mi hermano Draco te lo prometo, corazón Que yo empecé este juego con una de un sponsor De lo de Kale Mailer Gilipollas, el nota ese Por culpa de la muerte para del protagonista Pensé que te tenía 15 horas Literal, 11 Como mínimo en la vida El juego tiene toda la semana pasada Y eh, estamos a jueves Puto, esta semana entera Joder, macho Madre del amor, hermoso Me estoy chameando, chiquillo Muy duro Me duele hasta los ojos, os lo juro No, no me ha molado No me gustan las dinámicas de, de bosses De decir, tío, tú te tienes que currar él está pegándote y, y... O sea, dar da, da un dash, un roll Y disparar, dar un roll Y no me gusta eso No me gusta eso para nada, tío Literalmente O sea, prefiero que sea en plan Parry y parry Eres muy lento con este juego mi hermano Balta, ¿qué pasó gachón? Demasiado hermano. Demasiado que al traer estos juegos también me, el pues se baja un poco, realmente, te lo prometo. Pero por fin lo hemos terminado. No está mal, pero es igual que God of War. Marta, ¿Cómo estamos, gachón? ¿Cómo va el jueguecillo? Que he echado la solicitud para oh, Y tío, qué guapo. Grabar vídeo y rellenar formulario qué visión, tío. ¿Os imagináis al lado arcanegro diciendo que yo que negro lo que dice, cómo Vamos a tomar una, una, unas alambras, ¿no? Y nos echamos unos lol. Sería la polla, coño. Increíble, que iba a estaba ahí, rollo. Todos los streamers de un viewer a 100 eh, pueden llegar a echar la solicitud, ¿no? Y lo he hecho, tío. ¿Y cómo te va, Superbarta? Tenía ganas de empezar Frozen Flame. Ver, me, han, me han regalado también el K-Mailer, tres meses de equipo Season Pass, para darle promo. Ahora, tío, tengo que terminar World Simulator, que tiene un... Tiene un, vamos, un pico de visualizaciones fuera de lo que es eh, Twitch. Increíble, chaval. Madre mía, está guapo también el World Simulator. estimeando Perdonadme por haber tardado tanto. Bien. This is the end. My only friend. Eh. Nice job. ¿Y cómo estamos, Superbarta, gachón? Que la verdad es que ahora... Let's go. Another, another video game complete on this fucking channel. For us. For todos, tío. Eh, espero que lo hayáis disfrutado. La verdad es que me ha gustado. Eh, pros y contras. Juego muy dinámico con físicas muy divertidas a la hora de pegarte. Muy sangriento eh, Fuck eh, más 18 Doom. Pero... Igual que, eh, que God of War, eh, el, el Ragnarok y el otro, básicamente, como ya sabéis, reciclan los, perso los personajes. Entonces, sí que lo, los hombres sanguijuelas, gorditos, con escudo todo el rato, los del martillo todo rato, está bien. Vamos a en Flow, menos mal ese, esa vez y ¡Abrazo para ti! ¡Let's go! ¡Enorme! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Fence Go! Se siente tan bien terminar un juego que la verdad es que... A ver, no era difícil el Final Boss, pero sí que ya llevaba... Coño, a las 2 nos fuimos de Fortnite, ¿no? A las 2 horas, eh, llevamos 1 hora y 38 1 hora y 40 minutos aquí, terminando los putos games, tío. Mañana tendréis básicamente el, el gameplay Muchas gracias de nuevo. Un placer y un honor poder llegar a completar juegos de principio a fin, a fin con vosotros y vosotras. Y que le deis este apoyo. Esto es un juego, como hemos estado hablando con Zanoflow, con el globo triple eh, no triple A, doble A, ¿no? O sea, no llega a ser eh, la creen de la creen y por eso, por supuesto entiendo que se hayan quedado un poco con eh, el move de reciclar un poquito los personajes. No obstante, no están nada mal, eh, en su momento cuando salió, a lo mejor no lo recomiendo comprar si os mola rollo, si lo recomiendo por supuesto en este aspecto pillarlo, eh, en Instant Gaming que ha bajado muchísimo, al igual que el Goat Simulator en Epic Game